Puedes ganar premios CAR, bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles y scooters eléctricas. ¿Estás listo para ganar?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 Por esas oportunidades y muchas razones es más, yo soy lotería. Damos comienzo al sorteo del Pega 2. Muchísima suerte a todos los que jugaron ese boleto en mano. El número ganador comienza con el 1. Segundo número es el 9. El número ganador del Pega 2 es el 1-9. Repito, el número ganador del Pega 2 en la noche de hoy... Es el 19. Ahora continuamos con el Pega 3. ¡Mucha suerte, Puerto Rico! Este boleto hermano, mano, vaya notando. El número ganador comienza con el 4. Segundo número es el 0. Tercer número, el 7. El número ganador del Pega 3 es el 407. Repito, el número ganador del Pega 3 en la noche de hoy es el 407. Y ahora concluimos con el Pega 4. Saludos a los que nos sintonizan por el Facebook Live. El número ganador comienza con el 3. Segundo número, 7. Tercer número, 8. Cuarto número, repite el 8. El número ganador del Pega 4 es el 3788. Repito, el número ganador del Pega 4 en la noche de hoy es el 3788. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Para más información visiten el enlace de nuestra página web, loteriasdepuertorico.pr.gov. Esperamos que sigan disfrutando de este fin de semana, que lo pasen muy bien con su familia, con sus amistades. Y los esperamos el lunes a las 2 de la tarde. Buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WBRTV San Juan, WBTB Mayagüez y WSETTV San Juan once Mayagüez. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a esta edición de Sábado Sinfónico. Soy Alfonsina Molinari y esta noche tengo el gusto de presentarles un programa especial donde además de la buena música les traemos la inauguración de un museo y centro cultural sumamente importante en nuestro país. Se trata de la Casa Museo Pilar de Filló en Mayagüez. Pilar Úrsula de Filló Amiguet. Fue la madre de Pablo Casals, maestro violonchelista y principal responsable de la creación de nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y del Conservatorio de Música de Puerto Rico, entre otros grandes pilares de nuestra cultura musical. Esa casa en Mayagüez, que perteneció a su familia, fue visitada por el maestro Casals en el 1955. E incluso, él ofreció un concierto allí. Desde el año 2011 se estuvo trabajando para restaurar la estructura, no solo para convertirla en museo, sino en un centro cultural. Esta noche les presentamos la inauguración de esta importante casa que actualmente alberga la exposición titulada Pau Casals y el Exilio, que ha sido una colaboración entre Puerto Rico y Cataluña. Podrán escuchar las palabras de varias personas que de una manera u otra